Bienvenidos a este nuevo video, hoy les voy a enseñar cómo poner la pantalla completa en King Master. Pues lo primero que tenemos que hacer es bueno, tienen que instalar primero King Master, luego de meternos a la aplicación. Esperen un momento. Y luego, por ejemplo, ustedes, bueno, le vamos a picar aquí, aquí, y le pican en Screen Capture. Por ejemplo, este yo lo tengo. Este yo lo tengo. Así que... Bueno, aquí ya tenemos Esto de aquí Y lo primero que tenemos que hacer Para irnos a la pantalla completa Es, bueno Salirnos de aquí Ponernos en ajustes Y aquí editando Y aquí les pone Nave, audio, modo de pantalla Completa. bueno hoy ya lo tenía activado así que lo ponemos aquí otra vez en editar creo que me equivoqué el otro que era este y sí, creo que este nos metemos este de aquí y aquí como ¿Cómo? Luego aquí le vamos a estar picando. aquí le ponemos justo aquí, como en este cuadrito, y aquí ya se les pone su pantalla con pioleta. Así que, aguanta y así se pone la pantalla con violeta.